So, ¿qué quieres practicar hoy? Mira, no, primero, primero, ¿tú quieres hablar inglés? Sí, para vivir en Estados Unidos, yo sé. Uh -huh. Pero, ¿hay algo específicamente, su, ¿Sí? su motivación para hablar inglés? Mi, mi, ¿cómo se dice? Mi, mi por qué, uh -huh. es porque sí, quiero su... trabajar. Eh, yo soy ingeniera forestal en mi país y aquí hice ya la validación de mi título y todo, hay muy buenos trabajos, hay muy buenas oportunidades, en este estado hay muy buenas oportunidades en lo que yo hacía en Colombia, pero yo no me siento competitiva a la hora de presentar una entrevista, o sea, yo sé que soy competitiva a la hora de realizar cualquier trabajo en mi área. Uh -huh. Yo sé que soy competitiva, pero a la hora de pero debo ser competitiva también a la hora de comunicar. Sí. Ahora, de comunicación, no solo, no solo verbal, sino escrita. Bueno, no solo escrita, porque yo soy más buena escribiendo. Sí. Yo escribo y entiendo lo que leo, porque tengo bases de inglés, porque estoy yendo a estudiar, y esto, pero... Mmm, Entonces, no este programa es exactamente lo que necesitas. Es porque estamos enfocados en la conversación, realmente. En la pronunciación o sea, y conversación y la confianza de hablar es perfecto para mí por eso pues, sí, hacerlo. O sea, yo no tengo de mucho tiempo yo realmente no tengo mucho tiempo pero yo dije esto es perfecto yo tengo sí. que hacerlo y esto sí. es una meta de este año y es que quiero tener más confianza al hablar okay. y más y al relacionarme con cualquier tipo de persona o sea eh, en la escuela cuando voy al colegio a las reuniones ya voy sola yo le entiendo perfectamente todo a la profesora, yo trato de comunicarle y preguntarle, pero realmente me encantaría poder hablar más con ella acerca de mi hijo, acerca del desarrollo de mi hijo en, en el colegio, etcétera, ¿cierto? O sea, me encantaría, sí. pero no soy, no me da, sí, tengo susto de hablarle. Sí, sí, ok, entonces, empezamos, ¿está bien? ¿Lista? Perfecto, mi no pronunciación te... es muy buena. No, no, no, no, no, te preocupes. Mira, no te preocupes porque yo también estoy aprendiendo. Sé, en este momento, sí, mi pronunciación no es mi problema. Yo puedo pronunciar, ¿ok? Um, y mi problema es diferente. Y tú vas a, tú vas a ver, ¿ok? Pero, okay. por supuesto... Obviamente, su español es mejor que mi español. Claro, obviamente. Claro, ok. Entonces, no importa si tenemos exactamente el mismo nivel. Siempre su español va a estar mejor que el mío. Entonces, tú puedes ayudarme a mejorar mi español. Yo puedo ayudarte a mejorar su inglés. Entonces somos iguales somos iguales estamos trabajando juntos y no es como un maestro y un estudiante no es no es es importante somos iguales tú vas a ayudarme yo voy a tratar de ayudarte y nada más Eso, genial muchas gracias de okay. verdad que agradezco mucho todo esto porque no todo el mundo tiene la paciencia de enseñarle a uno sí es diferente nuestro programa es bien diferente de otros programas porque realmente no enseñamos solo ayudamos aprendemos juntos sí okay Yo creo que es la clave porque es el interés para las dos partes sí exacto ok um, quieres empezar con un lección específico o un nivel ¿Qué tienes? ¿Tiene toda la, la, la plataforma? Eh, pues la estoy viendo acá. Eh, la que tú tienes, lección número 4. Yes, no question. Eh, ah, bueno, eso es como para... Wow, yo creo que la abrí yo, ¿cierto? Ok, yo también voy a ver la plataforma um, para ver dónde estás. Uh, entonces, un momentito. Yo voy a compartir mi pantalla. Ok, ya um, Con el grupo. Ok. Pa, pa, pa, pa, pa. Ok. En la plataforma tenemos cursos de inglés. ¿Quieres empezar con básico o intermedio? Está bien intermedio, sí. creo okay. yo. Vamos entonces al intermedio 1 Y hay cinco Lecciones pasado simple um, fui, estuve, era verbos irregulares, pasado continuo. ¿Cuál lección quiere practicar hoy? I don't know. I don't know. Creo que tengo dificultad en todas. Entonces, número uno, ¿está bien? Número uno, pasado simple. Pasado simple, está bien. Ok, yo voy a pasado simple. No, pero yo como hago aquí preguntas, yo no sé dónde estoy, la verdad, a ver. segundito, dice básico, entonces yo bajo y... No, es en intermedio o no, intermedio o no. Básico y cómo hago... Um, tengo que... En cursos de inglés. Camino, presentación... A ver, curso de inglés, perfecto, ya te vi, me estaba tapando la cámara, tapando. intermedio 1, perfecto, aquí va, a ver. tengo que familiarizarme más con la plataforma, oh, creo sí. que paso... es, eh, la eh, eh. es la primera vez, es la primera vez, tranquila. A ver aquí, perfecto, listo. Aquí estamos. Dice Lesson 1. Simple past tense. Yes. Lesson 1. Simple past tense. Pasado simple. Pretérito. Mira. Necesitas saber. Necesitas recordar que para nosotros. Este concepto es bien difícil para nosotros. Porque realmente no tenemos. Pretérito y imperfecto no tenemos estaba y estuve mm -mm. en inglés solo tenemos I was I was I was at the beach well, I were or we were well, he, and they were so they, they were, were we were they were he was solo tenemos I was he was they were right yeah. Entonces, necesitamos mucha ayuda con cuando usamos estaba, cuando usamos estuve, estuvimos, est estábamos, es Ay, ya, ok? Yeah. Yeah. Ok, vamos a empezar, bueno, realmente tú vas a enfocar en la pronunciación y yo voy a enfocar en... Um, el pretérito, you know, estuve y todo, ¿sabe? Ok. Ok. Recuerda primero las cuatro pasos, los cuatro pasos del de programa, ¿sí? ¿sí? Primero escuchamos. Sí, primero escuchamos. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, creo que tú me lees y Exacto. yo te escucho. Exacto. Tú vas a escuchar. Entonces, vamos a empezar con vocabulario, ¿está bien? Yo voy a leer todo en inglés. Perfecto. We celebrated. We followed. He knocked. Mexican families celebrated. I carried a candle we all did. Pretty good English, right? Very good English, English. Okay. Is very good and very clear. Yeah. I understand all, but yeah. I, I now I have a question now. Great. Okay. Question. Leo, te pregunto, te pregunto, ¿no? En la, en la pronunciación, we celebrated. Termina oh, yeah. en ed, ¿y tú la pronuncias? Sí, yes, celebrated. Celebrate. Generalmente no se pronuncia. La id al final. A veces. We Depende. Follow it. Depende mm -hmm. de qué. Ok, mira. Um, yo voy a mostrar otro... Ok, bueno. Depende en, en cómo termina la palabra. Por, ejem por ejemplo, hay realmente hay tres... realmente hay cuatro posibilidades. ¿Ok? ¿Cómo pronuncia ED en inglés? Cuatro posibilidades. Mira, primero es ED, like celebrated. Celebrated. Yeah. Pronuncia ED. ¿Ok? Mm -hmm. Pero mira, otra posibilidad es como followed. ¿Followed? No, no decimos. Mira, en D. Followed. Sí, suena como solo tiene D y no ED. No, ed, okay. ¿Cómo sabemos? Ok, mira, follow. La palabra follow termina con oh. doble B. Todos, ¿Cómo? todos, los, las palabras que terminan con doble B suena como sí. D y no ED. Okay. Entonces, no tenemos uh, reglas. Tenemos reglas. Y también en Sherlingo tenemos un documento que muestra los cuatro posibilidades y cuándo usan. Ok. okay. okay. Vez. Pero, pero entonces practiquemos ahora. Pero entonces ya sé que busco este documento. Okay. Vamos okay. a compartir este documento en la plataforma. Todavía okay. no está, pero vamos a compartir uh, cómo pronuncia ED en inglés. Sí. Eh, y a veces se me dificulta para escribir también. Yo termina en D o termina en ED. ED. Sí, escribe. Cuando, cuando e escribo palabras que terminan en D, que es todo, yo digo, eh, no, otras. Pero mm. esto termina en. Solo like D o solo ID. E mm -hmm. I know. Bueno, se trata de la, la práctica. práctica. Sí, se trata right. de práctica. Ok. Por favor, lee lo mismo en español. Okay. Nosotros celebramos, nosotros seguimos, él tocó, las familias mexicanas celebraron, yo cargué una vela, todos lo hicimos. Muy bien, muy bien, perfecto, ok, estás, es, estás leyendo despacio, claro y fuerte, es perfecto para enseñar o ayudar sus compañeros, su, sí, su My español God. es muy claro, gracias, Gra ok, ahora paso número dos es, eh, leer y, eh, y pronunciar, mm -hmm. no, ahora cam cambiamos idiomas, <ríe> cambiamos <ríe> idiomas, <ríe> tú vas a leer en inglés, yo estoy aquí para ayudarte, yo okay. voy a leer en español. Estás aquí para ayudarme. Somos iguales. Recuerda, siempre okay. iguales. Entonces, no te preocupes. Ok. Bueno, vocabulario. We celebrate. Celebrated. Good job. Celebrate. We follow it. He knows. No, no. Okay, ok, después, después te termina. Yo voy a ayudarte. No, Pero, voy, no voy, a ayudarte con cada palabra, ¿ok? A la vez, yo voy a esperar y después te de terminas. Yo voy a regresar y ayudarte. ¿Está bien? Mexican families celebrated. I, carried, I carried a We all did. Muy bien, muy bien. ok. Yo voy a leer ahora y después tú vas a repetir. ¿Está bien? Ok. We celebrated. We celebrated. Perfect. We followed. We followed. Good. That was perfect. Now, he knocked. He knocked. Suena como termina con sí. t, con t. Yeah, yeah. Okay. I, he, yo no te escucho. Sí. He, he knocked. knocked. Otra vez. He knocked. Knocked. Knocked. Excellent. Knocked. That was perfect. Okay. Mira. Knocked. Estamos grabando este este reunión, ¿está bien? Entonces tú puedes ir al al grupo y ver esta grabación otra vez si quieres o uh -huh. cuando estás practicando con otras personas no en el grupo ok tú puedes grabar estos um, entrenamientos estos uh, reuniones para escuchar después y escuchar uh, puedes escuchar en su um, en su carro ¿sí? ¿Sí? <risa> con audífonos Sí, si, para es sí, si. okay. Now Mexican no. families celebrated. Mexican families celebrated. Perfect. I carried a candle. I carried a candle. Okay. So I'm going to help you with a a, okay? In this It, word carried English. Carried, Car carried. Okay. Excellent. Car carried. So say, I okay. carried. Me siento. Me siento. I care. I care. Say care. I care. Carried. Carried. Excellent. I care. Es me siento? No, no, no, no, no. Es dos sí. diferentes palabras, pero son sí. sonido. I care. See, sí. carried. Es. Uh, I cared. Um, Llevar, See? See? you are Okay. I carried a candle. I carried a candle. We all did. We all did. That was great. Thank you. That was great. Okay. How do you feel? Uh, very good. I feel good. I feel comfortable. Good, with, good. <laughs> with, with our practice. Good. Great. Ok, yo voy a leer lo mismo en español, ok, nosotros okay. celebramos, nosotros seguimos, él tocó, las familias mexicanas celebraron, yo cargué una vela, todos lo hicimos. Está muy bien. No es mi problema. Mi problema bien. es muy diferente. Okay. <risa> Pero tú puedes ayudarme, okay? ¿ok? Ok. En esta manera estamos leyendo solo el vocabulario. Ahora mm. no, necesit no necesitamos terminar el vocabulario. Empezamos a la lección. Entonces, vamos a la página 3. Simple Past Tense. A ver, cómo es eso? ¿Ah? Next. Uh -huh. Okay. Okay. Tiene por este, este, la página 3, este. okay, tienes Christmas last year was fantastic. Um yeah. Uh, la Navidad del año pasado fue fantástica. Eh, uh, entonces ah uh, no. <laughs> a ver, a ver, a ver. Es ah uh, no, espérame. Me intermedio uno, lección uno, pasado simple. Sí. No. Um, vale. Página número 3. abajo, sí. abajo del vocabulario. A ver, let me see. One moment. creo que pasé a la dos. No, sí, la página. Oh, ya. Yeah. A ver. Con la es un ejemplo. Uh, lesson one, lesson two. Lección 1, lección 3, verbos irregulares. No, no, no, no, lección 1, lección 1, página número 3, lección 1. Otra vez, curso okay. de Pasado simple, lección 1, pasado simple, ¿sí? Sí, lección 1, pasado simple. Ok. Lesión. Abre. Ok. Y abajo del de vocabulario, ah, okay. próxima página. Esta página. Perfecto. Ok. Ya tienes la okay, Navidad salirme... del yeah. año pasado fue fantástica. Ya. Yeah. Ya, yeah, la Navidad del año pasado fue fantástica. ¿Cómo okay. fue tu la Navidad del año pasado? Más like Christmas very fine and uh, but i really i don't uh, i don't have anything special mm -hmm. i in i stay in my house with my babies and my husband i make a dinner special dinner mm -hmm. um, and go to bed early okay Mm, and uh, in the morning, um, uh, we we open the the presents. Yes. This is, uh, for my babies, it's very, it is it's very is is very. My babies like very very much this day. Of course. <laughs> the, the, of course. The, right. The, Hey, Anna and Eddie just joined us. And Jose Luis, buenos días desde Atlantic City, New Jersey. Hola, Jose Luis. Estoy practicando con otro colombiana. Jose Luis es colombiano de Bogotá. Okay. Y Anna es de Nicaragua, Eddie es de acá in Denver. Um, okay, bienvenidos a todos. Okay, so Paso número uno es escuchar. Paso número dos es pronunciar. ¿Qué es paso número tres? Um, el último paso número uno es escuchar. Paso número dos es leer. Y paso número tres pronunciar. Uh, Corrección. No uh, Ahí <ríe> y <ríe> entonces, <ríe> Ok. Tapar y traducir. Ay, perfecto. Eso está súper. Okay. ok. Cuatro pasos. Perfecto. Cuatro pasos, sí. Aquí tengo un cartoncito para tapar. Perfecto. Vamos a hacer todos los pasos. Ok. Con okay. esta, esta página. Sí, en, con okay. esta página. En esta manera, esta es exactamente como tú vas a practicar con otras personas en el grupo. Cuando practiques, por ejemplo, con Eddie, Eddie está aquí con nosotros, ¿ok? Y, y realmente él quiere hablar español, ¿sí? Perfect. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de practicar juntos, ustedes van a usar estos cuatro pasos. ¿Por okay. qué? Porque hay ciencia. Es estos pasos son bien simples, pero hay mucha ciencia. Eh, no sé la, la palabra. Um, it's called, en inglés es pedagogy, pedagogy, ¿Pedagógico? ¿Pedagógico? Pedagogía. Sí, pedagógico. Okay. Pedagógico. Es como aprender idiomas. Sí, ok, ok. En esta pedagogía está comprobada. Sí, ok. So, entonces, esos cuatro pasos son importantes. Son fáciles, pero cada uno es importante para un parte de tu mente. Sí, ok. okay. Lista. Perfecto, sí, lista. Ok, por favor, lee los primeros cuatro oraciones en español. Voy a escuchar. La Navidad del año pasado fue fantástica. Nosotros celebramos la Navidad en México. Nosotros seguimos la tradición mexicana de las pasadas. De las pasadas, uh -huh. de las posadas, perdón, de posadas. las posadas. Ok. La Navidad mexicana está llena de magia. Yes. Las posadas son parte de una tradición religiosa en México. Ok. Muy bien español. Gracias. ¿Buen o bien? Muy Buen. Buen. Es Muy algo, buen. tengo muchos problemas con bien y buen. Buen es como fine. Sí, pero buen, bueno, buen es, es más que... para cosas y bien es más cara, para personas. Y Ana, I'm sure Ana is uh, laughing at me right now. <risa> yeah. Yo lo relaciono más con fine, es como bien. Uh -huh. Good, es como bueno. Uh -huh. Okay. porque good es como para cosas para wow está rico está bueno está hold on Anna's let's see I come on my keyboard come on keyboard I no sé por qué no funciona I oh wow well. all right um, Anna if you're listening I cannot change the volume on my end it's as high as it can go <coughs> so Um, let's see here. Thank you for the message, though. Okay. Okay. Ahora yo voy a leer lo mismo en inglés. Y tú puedes escuchar, ¿ok? Christmas last year was fantastic. We celebrated Christmas in Mexico. We followed the Mexican tradition of posadas mexican christmas is filled with magic posadas are part of a religious tradition in mexico pretty good english right very good english again good english. i know <laughs> okay. okay all right so why can i not type here All right. Okay. Okay. Who's going to first? Should I read, you want me to read Spanish or you want to read English? I want to read English, no? Go ahead. Okay. Christmas last year was fantastic. We celebrated Christmas in Mexico. We followed the Mexican tradi tradition of posada. Mexican Christmas is filled with magic. Posadas are part of religious tradition in Mexico. Good job. Good job. Okay, I'm only going to help you with number three. Everything else is great. Okay. Every, All right. No, number uh, three. Everything is great. Okay. Everything is great. Okay. I'm going to help you with number three. We follow. Please, fall. please read number three again. We follow, follow, follow, follow yes. the Mexican tradi tradition of posada. So. Tradition. Tradition. Okay, mira, ¿qué pasó? ¿Qué pasó contigo? Because? <laughs> you, you changed. The first time, you said followed. okay. But the second time, you said followed. Followed. All time, all times is, Todo el tiempo me pasa. Okay. para leerlo si sí. no, termina en Edén, si solo en D, si solo en T, pero esto es importante, es algo importante, cuando tú puedes corregir ti mismo, es, es increíble, es poderoso, ok, oh. no, yo no te corrijo, corrijo, Corrijo, yo no te corrijo. Tú, tú te corriges. Yo no te corregí. No te que corregí. No te corregí. Tú te, te corregiste. Que okay. eh. te corregiste. No uh -huh. te corregí. Ok, este es mi problema. El okay. pasado. Ok, ¿Qué puedes es lo que ayudarme. En español? Ay ayudarme, <risa> ayudarme. Ok, okay. tú yo no, no te corregí. corregí. Que fue pasado. Si sí, corregiste ti mismo tú te corregiste tú misma tú misma tú te corregiste mm -hmm. tú misma you mm -hmm. see what's happening guys you see what's happening she is helping me fix mm -hmm. my sentences i am trying mm -hmm. to talk and she's very patient and she's helping me correct and... because i know <laughs> yo sé que te pasa igual que a mí <laughs> <laughs> okay for me same okay So, I understand. This is good. This mm. is how we we feel good together, right? Because we trust each other. Yeah. Mm -hmm. Okay. Okay. So, we followed the Mexican tradition of posadas. We followed the Mexican tradition of posadas. Yes. Okay. Now, mm. what is step number three? okay es? Paso número tres. Uh, tapar. Mm -hmm. ¿Y traducir? Mm -hmm. okay. ok. ¿Quieres traducir de inglés a español o prefieres traducir de español a inglés? Creo que sería rico hacer las dos. ¿Cuál Pero es que... más fácil y cuál es más difícil? Para mí es más fácil traducir de inglés a español. Por supuesto. Es más Entonces, fácil de... en español. si puedes, puedas traduce de español. cubre el, el inglés okay. cubre okay. el inglés y hablar en, y traducir esto en español traduce de español lee el español y tratar de traducir a inglés y mira okay. no importa si cada palabra es perfecto no importa si la traduc traducción es literal lo que es importante es si entiendes el tema de la oración. Ok. <coughs> ok, good. Okay. Wilmer is here. Good. The Christmas. No, the last Christmas. A ver, the last Christmas. A ver, Christmas. A ver la Navidad del año pasado fue fantástica. The last, the last Christmas was fantastic. Okay, now look at the English. Look at the English. Mira el English. The last year. Okay. The no. last year. The Christmas last year was fantastic. Okay. okay. Or, so, nosotros no usamos the Christmas. Oh, yeah. Okay. Christmas. Okay. Solo Christmas. Christmas last year was fantastic, the Christmas last year was fantastic. Christmas last year was fantastic. Perfect. I'm such a good teacher. Okay. <laughs> okay? okay. Okay. What's the next one? We celebrate, celebrated, yes. celebrated Christmas in Mexico. Okay. Corregiste, corregiste ti mismo, misma. Yeah. Te corregiste tú misma. Te corregiste tú misma. Te uh -huh. corregiste tú misma. Ya. Yes. Yeah. Eh, sí, es que me pasa mucho. Celebrated. Tú acabas de decirme que en esta ocasión sí se pronuncia. Celebrated. Ok. Ahora tienes esta palabra. Ya, ya no se me va a olvidar. Uh -huh. <ríe> o cuando se me olvide, cuando la lea, la voy a corregir. Ajá. Uh -huh. Okay, is, we celebrated Christmas in Mexico, not yeah. that Christmas. Not Christ that Christmas, just Christmas. Christmas in Mexico, okay, in Mexico. The other is, we follow followed the tradition Mexican of Posadas. Yeah? Yes, yes, but okay. look. Look at the English. We've followed the Mexican tradition of Posada. Yeah. Okay, so adjectives. So, Mexican tradition or tradition Mexican? Uh, mm, mm, mesa verde Mexican o verde mesa. Mesa verde o verde mesa. Primero es el adjetivo. I don't know. Mexican tradition, Mexican tradition. Mexican tradition. okay. Yes, in Spanish it's es tradition mexicana. Mexican. But in English it's Mexican tradition. yeah. Perfect and very okay. good, very good pronunciation, very good. Okay. The other, the number four is Mexican Christmas. Is no Mexican Christmas. All of ma magic, all of all magic, yes. Yeah? I don't know. Mexican could be filled, Jenna, full, okay, yeah. and um, Mexican Christmas is filled, no, are yes. filled, know. is filled, is filled. filled. With magic está llena de magia. Okay. Or, está llena con magia. Ya En español. <laughs> está llena con magia. Okay. So Mexican pero es igual pues lo que dice. Sí. Mexican tradition Mexican Christmas is filled mm -hmm. with magic. We can also say filled is with, mag full. with magic. We can also say full. Oh. También podemos decir full. Is full. Oh. Is full is filled is full okay. is filled means the same thing so okay. si este taza está lleno okay we can say the glass is full the glass okay. is full mm. esta taza es lleno ¿sí? okay. pero también podemos decir the glass is filled it means we well. we filled it with something we filled it with water it is full ahora está lleno okay but what did we do filled is the action es el verbo en pasado Sí, en pasado fill or filled en pasado sí. okay it's filled with magic good yeah. okay ahora it's filled with magic okay. great now What is, what is, number four? Number four is speak. Conversation happens. Right, or in Spanish? Mm, I don't know. No leo. La chiquita, habla de conversación. What? Okay. Comienza. Comienza. Ok. ¿por qué estás aquí? Est en, en nuestro programa, no conmigo, pero por qué estás en nuestro programa? Porque estoy con Charlingo. Sí. Because I need improve my English. ¿Y qué quieres? ¿Quieres mejorar su inglés para leer? más libros o para convencer? No, no, I, I no. I need, I need, really I need, improve my English for, for fine, fine work, work. No, no, no, es otro, es otra pregunta. Ok. Uh, otra pregunta. No es su por qué, no es oh, su say, porqué, for... por qué, pero en general, ¿estás aquí para leer mejor o para hablar mejor? Para, para hablar mejor para hablar. Estás aquí para hablar, ¿sí? Y para sí, dos, o sea, rico también aprender a leer mejor, pero sobre todo para hablar, para pronunciar bien. Sí, exacto. Que yo entonces, entiendo, pero no pronuncio bien, no hablo bien. Las palabras todas se me cruzan en la mente cuando quiero hablar. Entonces es estás aquí Para encontrar la palabra adecuada. Entonces aunque estás para hablar. aquí para tener conversaciones, para para tener conversaciones con otras personas, sí. Claro. Entonces, en este momento estás aquí con un hablante nativo de inglés, con quien puedes tener una conversación corta. Una conversación corta, sí. That one. Una conversación corta. Una conversación corta, sí. Es es femenina. No sé por qué conversación es femenina. Es, es otra cosa que es bien es difícil. La conversación. Para nosotros. Okay, la conversación. Sí, la conversación. Entonces, una conversación corta. Ok. Bueno, ¿cómo fue tu Christmas last year? Otra vez. Otra vez. Well, my Christmas last year was. Normally. Normal. ¿Qué did you do? I do. I make. Uh, dinner, a dinner special dinner entonces es, es pasado so I made made, I made dinner Made a special dinner for my family mm -hmm. um, go to bed early so what is que es el pasado de no, go no sorry eh, uh, oh my god fui, I don't know. fui cómo <laughs> se dice fui en inglés when well, when went. I went I went I went to bed early I went to bed early I went yeah <laughs> okay so stop okay no s okay say I made a special dinner I went to bed early okay I made special dinner and I and I I. I, I When I went to bed early. That was bed. perfect. Okay. That was perfect. Okay. Now, what you should do right now is in your journal or on some paper, hmm. write, I made a special dinner. I went to bed early. Special dinner, no, and I went to bed early. Okay. Now, for today, your goal for today, su meta para hoy es solo para recordar estos dos cosas, I made, I went i made i went okay i made is... dinner i went to bed i made dinner i went to bed okay to bed okay, okay? now different subject is celebrated followed knocked celebrated followed Knocked. knocked. Celebrated, followed, knocked. Okay. Yeah. Okay. All mm -hmm. right. This was a good day. Yeah, perfect Okay. So when you practice with somebody else, you know the four steps, right? Cuando practicas con otra personas, tú sabes los cuatro pasos. ¿Cuáles yeah. son? Okay. El, el primero es escuchar sí. Escucho al hablante nativo le, le, uh -huh. En su lengua nativa uh -huh. Luego Cambiamos Y yo leo En inglés y, y, y me corrigen Y la otra persona lee en español Y yo le puedo ayudar a mejorar uh -huh. Lo que necesite inglés. Y tres Traducir Sí los dos. Yo voy, a, yo voy a, tratar de traducir de inglés a español y tú vas a tratar de traducir de español a inglés. Pero qué pasa si es, es tan difícil. Puedo traducir de inglés a español, me imagino. Sí, sí, Ajá. cambia. Es importante que es difícil para aprender, para aprender, es importante que es difícil. Pero no tan difícil que, que es, frustruyes. Que me frustre. Que te frustre. ¿Correcto? Que te frustres. Que te frustre, sí. Ok. Sí. necesite pensar, por supuesto. Entonces es importante que es un poco difícil, pero no tan difícil. Que frustres Que te frustre. frustre. Que te frustre. Que te frustre. Que te frustre. Fruste. Fruste. Fruste. Oh, fruste. Ajá, fruste. fruste. Ajá. Sin R. Sin R al final. A ver, de, de, déjame corroborar. Fruste. Frustración. Fruste. ¿Sí? Okay. Uh, okay. fruste. <ríe> ah, ya me confundí. Fruste. Fruste. Fruste. fruste. fruste. Que te fruste. Okay. Fruste. Great. All right Y paso número cuatro, ¿qué es? hacer una conversación acerca de lo que leímos o cualquier otro tema o de debe este ser... tema de este tema okay. ok porque estamos en este momento estamos hablando por ejemplo de la navidad y de pasado uh -huh. de pasado okay. y la navidad entonces okay. esta Perfecto. es su oportunidad de tener una conversación corto porque estás aquí para mejorar su habilidad de tener una conversación esta es exactamente lo que quieres, es tener una conversación. Thank Muchas, you very much. gracias, Muchas gracias. Espero vernos pronto. Espero eh, empezar. Sí. Creo que es la próxima semana que vamos a empezar las prácticas. Espero empezar. Sí. Pronto. Sí, sí, sí. Con mis compañeros. Un, sí, un diario. Bueno. Thank you. Muchas okay. Gracias. Chao. Nos vemos. Chao for now. Chao for now. That's my. That's what I say. Chao for now. <laughs> <laughs> okay. I know. Bye-bye.